¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go shiny loque Y bienvenidos chicos al capítulo número 26 En el día de hoy chicos vamos a realizar unas cuantas capturas Porque ayer perdimos a uno de nuestros Shinies Al poderoso, grandioso Carlos Un increíble Pokémon, era brutal y, y, y lo perdimos chicos no, no, no puedo permitirme perder Pokémon tan importantes como Carlos Albi es el único Shiny que está aguantando hasta el infinito, la verdad es que no lo usamos casi nada, la verdad, últimamente yo creo que Albi es que es de los Pokémon menos usados con diferencia, y claro, con razón no muere, ¿sabes? <ríe> es, es lo que hay. Así que nada, vamos a conseguir la Pokéflauta y vamos a ir a por los Snorlax, que aunque son Pokémon de evento, creo, creo que son random, ¿vale? Así que podríamos ir a por esos eh, Pokémon random. Tengo aquí todavía, creo, sí... <ríe> Mirad a mi, a mi gatita tosopa ahí Me descojono, pobrecita está muerta, ha estado jugando por aquí De hecho antes me he puesto a grabar y era imposible Porque estaba como correteando por todos lados Y, y al final pues ya, ya, ya, ya se ha tirado ahí A sobar Señor Fuji, hermano ¿eh? ¿Quién eres? que ha sucedido? ¿Que el Team Rocket planeaba forzarme a colaborar con sus perversos planes? Estaba tan centrado en mis plegarias Por el alma de Marwak que ni me he dado cuenta Hermano, si sabes que que estaba muerto ¿Cómo es que no sabes que el tiro Rocket... En fin Parece que su alma al fin podrá descansar en paz Me gustaría darte las gracias Ven, acompáñame ¿Me va a dar las gracias? ¿Me va a dar su Pokéflauta? <risa> vale, vale, ya Corta, corta, eco eh, corta Eh, completar la Pokédex te este va a suponer mucho esfuerzo No como en Pokémon y Espada Que no que es imposible directamente Y para conseguirlas de adorar a los Pokémon De eso no cabe duda No sé de bien, no, no sé de cuánto dinero te será esto Pero bueno, sí que me vas a dar la Pokéflauta, ya está Me parece guay, compañero Voy vestido del puto Team Rocket y me das la Pokéflauta O sea, aparezco aquí el número uno Y voy con el traje de Team Rocket, vale Perfecto, confianza plena Ok, estamos en Pueblo Lavanda Vamos a ir A por... Ahora que lo pienso, tengo vuelo ¿Por qué ayer no usé El vuelo para ir a Pueblo Lavanda? Si lo teníamos ya, no entiendo nada Surca cielos, vamos a usarlo y Tenemos aquí un Snorlax En la ruta 12 Y tenemos otro Snorlax por aquí Vale, vamos a ir primero por el de la ruta 12, que está más cerca. ¿Me están llamando por teléfono? Ah, pues no, pensaba que sí. <risas> pensaba que me llamaban por teléfono. Vale, eh, pues ya estamos aquí. Eh, Ciudad Carmin, hola gente, Mara, ¿cómo está usted? Vamos a, a por el Snorlax y por favor que sea random y que sea shiny. O sea, de verdad, necesitamos un puto shiny. Necesitamos que venga el equipo, oh, aquí, aquí capturamos a nuestro magic a Hugh, que sigue vivo, y aquí a nuestro Aerodáctil que está muerto, Pobrecico. pobrecito él Vale, cuidado porque aquí no, no he combatido contra todo el mundo, sé que contra muchos sí, pero no contra todos, un Hitmonchan no estaría mal, un Pidgeot, bueno, preferiría un Hitmonchan la verdad, no te lo voy a negar A ver señorita, contra ti no he luchado, ¿verdad? y no te vas a mover Creo que hay combate aquí, hay combate Aquí, perfecto Primer combate del día, chicos, vamos a desentumecer Los músculos también, como debe ser Y vamos para allá, señorita, deberías tener Pokémon de mierda, porque hace que Hace que pasamos por esta ruta, pues yo que sé Mil millones de años Si os preguntáis por qué no he ido por la ruta 12 Es porque hay mogollón de pescaderos y mierdas Y no quiero perder el tiempo combatiendo Quiero perder el tiempo capturando Que no es perder el tiempo, ni mucho menos Tiziano, vamos allá, no he curado ¿No he curado? ¿Soy retrasado? Soy retrasado, confirmamos Vale, pues cola de dragón Porque este es tipo de dragón, si lo no recuerdo mal. ¿Vale? Refuerzo Refuerzo es bien, cola de dragón Y Nidorina, hermana, has tenido días Mucho mejores, dicho y hecho ¿Qué le queda? ¿Le queda uno? ¿O ya está? Dime que ya está Slowpoke, le queda un Pokémon Eso sonaba que tenía dos, no sé por qué Ok, slowpoke es bien Creo que otro cola de dragón Y slowpoke, hermano You have to die, baby You have to die Lanza llamas Cuidado Cuidado que es muy eficaz Vale Menos mal que tiene nivel que 18 18 18 18 es bien 18 es muy bien Vale, es lo que fuera Para pa tu casa Para tu casa Ok No está mal, ¿eh? No está mal nuestro equipo Estoy contento con nuestro equipo A pesar de que Carlitos El pobre Carlitos Muriese ayer De aquel rayo de hielo Más ácido Que tenéis que ir a ver Si no lo habéis visto O sea, estáis tardando A verlo Estáis tardando Vámonos, cruzamos por aquí el estrecho de Gibraltar Y hola Snorlax, sé que estás por aquí hermano Sé que estás por aquí, ruta 12 Aquí podremos capturar, pero no tenemos surf Así que la vida es así Hola, un Pokémon dormido, ¿quieres usar la Pokéflauta? Oh yeah, vamos a tocarle la Pokéflauta al Snorlax Oh, esta música es infancia chicos, infancia Dios ¡Qué movimiento del Snorlax! <risa> oh, oh, eco ¿What? Señor Foyi, no me acordaba de esto Me va a explicar, ya, ya, ya me acuerdo ya Me acuerdo. Me va a explicar que, que hay que Combatir primero, ¿no? Ya imaginaba yo Snorlax mientras tanto esperando, ¿vale? Te voy a dejar que te lo explique y luego ya Luego ya te ataco, ¿vale? <risa> Estos juegos de niños es que vamos Yo es que lo flipo ¡Oh! ¡Hitmonly Shiny Hitmonly Shiny ¿no? Ha sido completamente inesperado, esperaba por alguna razón esperaba a Snorlax Hasta el momento de la captura, pero no Hitmonlee Shiny Me gusta, me gusta Hitmonlee Shiny, ok eh, Vamos con Poco resplandor Soy más rápido, soy más rápido ¿Debería matarlo? Puede ser, puede ser No, no lo mato No lo mato, le bajo el Le bajo la defensa especial, descanso Muy bien Muy bien, es bien para ser un, un Snorlax no Snorlax me gusta descanso. A ver. Pues puede ser Pokémon problemático. De momento está sopa. O sea que... Cola dragón. Ahí que va. Está dormido. Perfecto. Es más rápido, eh. Es más rápido que nosotros. Lo cual... Wow. Ahí está... Oh, es muy eficaz. Es tipo dragón. Es tipo dragón. Y se... Dime que no. Dime que no. No me lo puedo creer. ¿Serie retrasado. ¡Seré retrasado! ¡Seré retrasado! ¡Oh, mamá! ¡No puedo hacer cola dragón al Snorlax! ¡Yo pensaba que no iba a cambiar! Soy imbécil. <risa> ¡Oh, mamá! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Era Shiny! ¡Joder! Vale, pues nada. Vamos con Eevee. Volamos y vamos a por el otro Snorlax A ver qué es lo que nos depara la. Por favor, no voy a, no voy a hacer con el dragón obviamente Esto me pasa por quedarme sin pepes Y por retrasado Vale, pues venga eh, Ciudad Azulona, ya sabéis que ahora En el juego, eh, como tenemos la pokeflauta, Podemos hacer mogollón de cosas Que si ir a Ciudad Fuxia, por un lado Por el otro, se puede ir a Azulona A... perdón, a Azulona A Zafrán, a por... Mm, a por el líder de gimnasio, a por Koga es que hay mogollón, ah, por el Team Rocket, es que hay mogollón de cosas que se pueden hacer ahora mismo. Y creo que todas están disponibles, no creo que, que haya ninguna. Espera, te voy a curar, voy a curar, que todavía la tenemos contra el Snorlax de los huevos. A ver, curemos aquí. Hola, hola enfermera Joy, ya podía haberme acordado de curar antes, me cago en San Pito, Pato. Ahí está, ¿quieres que descansen? Sí, por favor, descanse usted, descanse en paz, descanse en paz. Uno, 2, tres, cuatro, cinco. Y seis, mi equipito Bueno, obviamente Carlos está cancelado Lo tengo que quitar del equipo Y de hecho lo vamos a hacer ahora mismo Para que no se me olvide y de paso las capturas Pues se vengan directas al equipo Carlitos, hermano, fuiste un gran Pokémon Pero la vida es así ¡Uh! Madre mía, se ha petado esto eh, Carlitos, te voy a poner Espérate, ¿dónde están los muertos? Aquí no eh, El último fue Palomita A Carlos le quitamos del equipo Ahí está Y Dodrio no está muerto Sería desde Lauti hasta Growlithe Es nuestro, todo nuestro nuestro team ¡Qué mala suerte el, el, el Hitmonlee! No me lo estoy creyendo Cola de dragón se ha escapado! ¡Fuck! De verdad, ¿eh? me, me ha defraudado mucho Que, sé que, que, no, vaya, que no, no haya pensado en eso Es que... Bah, bueno, con suerte Con suerte no era tan bueno ese Hitmonlee tipo dragón Hola, Snorlax Dime que tú eres algo mejor, Snorlax pokeflauta. Ahí está la pokeflautilla Y Snorlax, vamos a luchar, hermano Snorlax ha despertado ese abrazo sobre ti con cara de sueño Y vamos para allá. Primer Pokémon O segundo Pokémon de evento que es Mewtwo Shiny No vale, obviamente no vale Mewtwo, eh, entre tú y yo, me caes bien, me caes bien. Pero no te puedo capturar porque si tengo un legendario ya, esto es el de Spiporre padre. Así que eh, voy a hacerle cola dragón. <risa> Ahora sí que me viene bien cola dragón. Bostezo, bostezame esta. Bostezame esta cola dragón y lo siento, hermano. Hasta luego. Ahí que vas, te lo comes, Adiós. Ya está, nos quitamos de medio a ese Mewtwo. Vale, pues ya estaría. Ya estaría, Snorlax se ha aclamado, se ha perdido en la montaña Tras dejar escapar un <risa> Snorlax, sí, claro Vale, aquí hay, ahí hay hierba Que no quiero mirar todavía, esto es ruta nueva Así que vamos a capturar, chicos Primer Pokémon de la ruta Número 16 Vamos a hacer el corte correspondiente Y decirme que hay algo bueno Algo bueno, algo shiny Vamos, vamos Aquí hay un objeto, oh, Drowsy Shiny Vale, me vale, me vale sí, Quiero shinies Quiero shinies Aquí está este Drowsy, nivel 33, ok Vale, vamos a tirarle una Una valla frambu, muy sexual Muy, muy, muy maravillosa, ahí que vas Apuntamos Vamos Vamos, excelente Hermanos, tienes que capturarte Uno, dos Tres, y ahí Atrapado, perfecto, tenemos otro Shiny ¡Uh! Pensaba que hoy no íbamos a capturar ningún Shiny. Ya me estaba cagando en San Pito Pato. Vale, ¿qué tipo eres? Veneno agua. ¿Veneno agua? ¿Por qué no sale en la Pokédex la descripción? Veneno agua me gusta. Me gusta bastante. Pero a ver qué más os podría haber salido. A ver, veneno agua. Vamos a ver los ataques de este Drowsy Shiny. Datos. Drowsy, hermano. Veneno agua... Dan doble equipo, pantalla de luz y atadura Oh my god, menos mal que... A ver, no tiene, no tiene ataques muy buenos Pero... ¿Este es atacante físico o especial? Porque veo que tiene potencial de ataque especial Pero es casi el mismo que ataque O sea que no, no, no veo mucho sentido a, a esto Doble equipo es bien Es como reducción, ¿de acuerdo? Es eh, mejor... Bueno, no sé, si, no sé si es igual Creo que es peor, ¿verdad? Pantalla de luz, bueno, ya, ya lo tenemos con Tiziano no sé, no sé. Vamos a ponerle un mote, chicos. Voy a ir al último capítulo que es el 24, porque el 25 no lo he subido todavía. Así que voy a coger un mote del 24. Y el mote, que lo tengo aquí ya preparado, lo tenía. Ya sabía cuál iba a ser el mote, ¿vale? Se va a llamar Sandwich Crack. Es el tío que nos ha eh, comentado y ha pedido mote. Así que, Drowsy, te llevas el mote de Sandwich. <risa> La verdad, que es un mote gracioso, todo hay que decirlo. Eh, sandwich, ya está. O sea, como un sándwich de nocilla que me he comido hace un rato. Y no es broma. <risa> no es puta broma. Tenía, tenía mucha, mucha hambre, digo, voy a tomar alguna guarrería y a tomar por saco sándwich. Y ya estaría, perfecto. Vale, pues vamos a ver qué más nos podía haber salido. Vamos a mmm, juguetear un poco por aquí y a coger un más PP. Ok, ok, te lo compro. ¡Venga! ¡Es una broma! ¡Es una broma un Venusur! Mira, mira, mira, mira, mira, mira mi suerte, mira mi suerte. Vale, por aquí no. Creo que por aquí, ¿no? Creo que hay que ir por la izquierda, por este lado. Por abajo, Quiero decir, por la puerta de abajo, no por la de arriba. Pasamos. Creo que podemos pasar, ¿no? Sí, podemos pasar. Vale, digo, a lo mejor no me dejan pasar hasta que no haga lo de eh, azafrán, pero no, sí que podemos. Podemos ir hasta. Incluso hasta. hasta el sur, hasta ciudad fucsia. Cojamos Pokéball. Y aquí también podemos capturar. ¡Súper poción! La verdad que podría ser una hiper ya a estas alturas, pero bueno, te lo voy a comprar igualmente. ¡Uh! Vale, combate. Ok, ok, ok. Venga, me apetece. ¡Hala! ¡Qué bueno ¡Tan chulos tienes! Vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son tus Pokémon, compañero. Uf, chavales, chavales. Ese Mewtwo Shiny ahí en Stray. Yo esperaba un Pokémon. Pero bueno, Drowsy Shiny. Al menos se ha cumplido el Shiny, ¿vale? Gengar. Ojo. Mega, mega, mega es... Es Mega Gengar Shiny. Ojo. Madre mía, Tiziano. A ver. Mega Gengar. Gengar... Gengar era tipo roca, pero... Que este a tipo de ro roca ya es más complicado Voy a hacer maquinación A ver qué tiene este mega, fuerza bruta No, no, porque... aguántalo Tiziano, Tiziano, vale, lo aguantamos bien Lo aguantamos bien, ok, ok Ok, perfecto, maquinación Lo aguantamos bien, quiero decir que, que Que no me ha quitado ni la mitad de la vida, vale Subimos el ataque especial Y ahora sí, va a ser más rápido otra vez Esto es impecable, foco resplandor cara Vale, sí, esto es poco eficaz Vale, vale, vale, vale Uh... Golpe crítico. Ahí está ese foco resplandoroto. ¡Oh, Gengar no muere. ¡No muere! ¿Qué coño? ¡Foco resplandor otra vez! ¡Absorber! Me da, me da igual, me quitas nada y menos. Y foco resplandor. Y ahora sí, Gengar, mueres, ¿no? No lo falles. ¡Perfecto! ¡Nice! ¡Nice! Foco resplandor y Gengar a la basura. Queda uno. Ahora es mega agazante, imaginas. Gengar y a la caza maestra. Tiziano subiendo a nivel 41. Tiziano... Es como que sí, pero como que no, ¿no? Es como un Pokémon ahí que, que, que me da un poco de, de inseguridad también Por eso del, del tipo tierra en cualquier momento vete a saber ¿Viento cortante? ¿Viento cortante, Lauti? Viento cortante es especial, ¿verdad? Nada, nada, nada Fuera, fuera Ni de flowers, hermano Conservamos ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Nidoking Vale, sí, vamos a seguir porque creo que soy más rápido que este Nidoking Así que deberíamos de un foco resplandor Reventarlo. Tenemos, Ya sabéis que tenemos el ataque especial subido. Foco resplandor. Y Nidoking al carrer. Perfecto, Súper eficaz. Ok, nice. Me gusta. adiós un Nidoking. No me importaría capturar un Nidoking. Tengo hay que decirlo. Y Albi sube al 39. Bien, Albi. Bien. Armadura ácida. Meh. Meh. Meh. No, no. No me gusta subirme la defensa Si fuera el ataque, bueno, pero la defensa Yo creo que yo creo que no Vale, pues ya estaría, vamos a capturar Esto es ruta nueva, ruta 17, ¿vale? La anterior, ¿cuál era? Ruta 16, ok Ruta 17, primer Pokémon de ruta, un Vaporeon Un Vaporeon sería clave Un Vaporeon sería clave y una super poción también Hermanos, perfecto Vamos a ver, primer Pokémon de la ruta 17. A ver, ¿dónde está la hierba, hermanos? Aquí hay hierba. Cogemos objeto. Supercolonia. Fuera, Supercolonia. Y... Jigglypuff. No Shiny. Bueno. Te lo puedo comprar. No me hace mucha ilusión, pero te lo puedo comprar. A ver, ahí está. ¡No! Jigglypuff, hermano. Ven aquí. No. Hacia el otro lado. Es hacia el otro lado. eco Hacia... Es imposible, tío, dirigirla porque Pokéball. O sea, es materialmente imposible. A ver, vamos a tirarle una vallita de estas, así, mágica, ¿no? Así, de la, ya. Una para allá. Y voy a cambiar de Pokéball, porque yo creo que este Lick -Lick -Lick up con una super bola me apaño más que de sobra. Y, a ver, eh, para allá. No, tío. Es que no, es que no. O sea, es que... ¡Ahora! Gracias. Gracias, juego de mierda. Gracias. Ahí está. Uno. Dos. No, tío. Es brutal esto. A ver, ¡No te vayas! Me pica la puta nariz. ¡Aaah! Vamos allá, a ver, Jigglypuff, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos. Joder, ¿cómo me pica, tío? Es que me pica mazo. ¡Aaah! ¿Por qué? Vale, lo tenemos, Jigglypuff, atrapado. Ya a este le pongo mote mañana, ¿vale? En El próximo episodio, porque no tengo más motes para poner. Y Jigglypuff, porque pues, aquí es que te diga, a los que comentéis en el episodio anterior tendréis el mote de este Jigglypuff, ¿vale? Eh, normal Roca No es Shiny, chicos No es Shiny Lo cual... ¿Qué más podría haber salido? Vamos a verlo Pero ya verás Ahora un Charizard otra vez No, un Charizard no Porque ya lo tenemos Pero un Blastoise, verás Otro Jigglypuff Algo más Un Zubat Pero no salen Shinies aquí ¿O qué pasa? Vamos a seguir bajando Otra Pokeball Pero madre mía Cuántos ofertas hay por aquí, ¿no? Elixir Ok, te lo compro Te compro el Elixir te compro el elixir. Vamos hacia abajo. Habrá combates seguramente en algún momento. Aquí no. Aquí sí. Aquí combate. Creo que se ha movido mi gata, puede ser. Sí. Ya. Ya gata no hay aquí. Ah, mira. <risas> Gatita. Mírala jugueteando ya otra vez. Memeo, tío. Vale, combate chicos. Creo que va a ser último capítulo, último combate del día. Y mañana seguimos hacia Ciudad Fuxia. Yo creo que podríamos luchar contra Koga Lo primero, ¿no? Ya que vamos a Ciudad Fuxia, Luchamos contra Koga y luego seguimos Por la derecha, seguimos haciendo capturas Y a Ciudad Azafrán Y ya está, y así una vez ya llegamos a Ciudad Azafrán Tenemos un gran equipo ¿Qué pasa con las megas hoy? ¿Qué pasa con las megas? Voy a cambiar de Pokémon Obviamente, cuidado con este Pinsir Nivel 43, tío A ver, Hugh Hugh, tienes muy buena combinación de tipos, Hugh. Tú puedes ser un clave aquí. A ver este pinsir que tienes: Mega Pinsir. No Shiny, pero Mega Pinsir. Protección, ¿ha hecho? ¿Protección? Sí, ¿no? Creo que ha hecho protección. Eh, puño hielo. Vamos a ver, ¿qué tal? Neblina. Ok. Me vale neblina. Me vale. Sigue con neblina, perfecto. Puño hielo. Creo que me baja la precisión, eh, neblina, pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! Hugh es. Dios, no para de congelar, es que es increíble Puña nociva, ahora sí que sí va a estar congeladísimo Perfecto, y el puña nociva Creo que podría matarlo, ¿no? ¿Podrías matarlo? ¿Podrías matarlo? No, no le, no le mata ni de coña, es poco eficaz Vale, pues hidrobomba Vamos a ver la hidrobomba, aunque somos más atacantes físicos Pero ya sabéis que hidrobomba es hidrobomba, claro que sí Ahí está, lo falla, tío No, sí, ya me lo sabía yo Danza, aleteo, hidrobomba está congelado, no me preocupa No me preocupa, sigue congelado Sigue congelado, perfecto, danza, aleteo Ahora seremos más rápidos Y con más ataque especial Así que el hidrobomba va a golpear mucho más fuerte Vamos a ello Hidropampu Hidropampu Y lo siento hermano, deberías No, no muere, sigue congelado Epico, Épico, épico, épico Perfecto, puño hielo Y lo siento, Pinsir, un placer, eh Un placer Joder, cómo se la saca aquí Cómo se la saca, nice Me ha gustado, me ha gustado este final Sí, sí, ah, que queda otro Magmar Ok, ok, Magmar, te lo compro Magmar Shiny, qué bonito Qué pequeño Qué pequeño es Hidrobomba Vamos a ello, ahí está, lo fallan ¿Cuántas, ¿Cuántas hidrobombas va a fallar? Uh, me ha quitado bastante Hidrobomba Tiene mucho nivel, eh Ahí está Hidropampo Vamos allá Muere Magmar Muere, hermano No Es poco eficaz Qué mala suerte Si es tipo planta Igual el Puya Nociva le quita más Vamos allá Puya Nociva Vamos allá Magmar, muérete No se muere No sé qué pasa Fuerza No me debería matar No me debería matar Perfecto y puya nociva mata al pobre magmaroto. Bueno. Buen capítulo el de hoy. Buen capítulo. Me ha gustado bastante. Me ha gustado. Dicho y hecho. ¿Cómo está la gata? ¿Sigue por ahí correteando? No la veo, tío. No sé. No está por aquí. No sé. No sé qué hace. Hew, sube al 40. Estupendo, te lo mereces, Hew. Buen combate, compañero. Y ahora terminamos el capítulo de hoy. Mañana, chicos, iremos a por Koga. Sin duda alguna. Porque ya tenemos aquí abajo... Eh, Haremos captura y coga ¿de acuerdo? Levelearé a... Um, levelearé a a Sandwich para que esté a nivel 40 o algo por el estilo. O 40... Mirad qué nivel está el líder, ¿vale? Para levelear un poco acorde a eso. Y capturaremos un Pokémon más, así que tenedlo en cuenta. Así que nada más, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Eh, espero que dejéis un super like de no Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Chao! ¡Chao!